Un día más, aquí, en Dragon's Life, la máquina del tiempo. Nos habíamos quedado en... Eh, ¿por qué se removina esto? Siento que... Muy pasado. Ahí, la fruta prohibida. ¡Uy! Espera, hermano, no te lo... ¡Comas! ¡Siempre me lo coman. ¡Espera, hermano! No te lo más. hermano, no te lo comas traer traerá fama Y fortuna Escucha amigo, traeme a Eva Y te devolveré a tu princesa <risa> <risa> Hola ¡Eva! Manzana <risa> Manzana <Duntame. risa> uh. Esta eva me recuerda La borda de me... Eh, no es verdad, la blonda, no habéis visto Dragon's. No, Dragon Tire es lo que estamos jugando. No habéis visto. ¿Cómo se llama? Un videojuego. Ay, un videojuego. Un anime que se llama. Don Drácula. Pues solo una gorda y me recuerda un poco a esto. No sé por qué. Quizás porque es gorda. No lo había dicho esto en el anterior gameplay. Es igual, lo vuelvo a repetir, chicas. Espera hermano, no te lo comas. Bueno, bueno, pasamos a la serpiente, cara. Espera, hermano, no te lo comas si yo me voy. Vale, que te den. Que te den un se Si ha pulsado la flecha. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No! He pulsado cero del lado de la flecha. Oh no. oh, oh ahora no me he caído, pero me he ¿Electrocutado? cómo le he dicho esto? ¿Cómo lo he Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? sí. No la veis. Se ha caído en la vida real, no me acuerdo. ¡Meow! ¡Uy! Otra, otra vez en el mismo... ¡En el genio anda suelto! Vamos vamos sí. ¡En Uy, uy, uy, estoy haciendo publicidad, estoy de buggy. Okay. uy, uy, uy, uy, uy, ay, uy, ala, ay, a oh, la, a la, uy, y aquí dentro... Abajo. No, arriba. ¡Se me ha comido! Vamos, a ver si me lo paso ahora. ¡Arriba! ¡Allí! ¡Allí! ¡Allí! ¡Hasta arriba! ¡Ah, no! Pero va bien. Esa no es lo va lo haga bien. Y en el no final. ¿Cuánto? uy, hasta Y ahora vuelto a hasta ¿no? No. el no. Este es más largo, hay niveles largos, niveles cortos, no lo entiendo Porque es así, pero eso es así, ¿vale? Ah, pasamos este Otro toco volver a jugarlo porque no me no muerto cuatro veces Quizás sí que me muerto, ¿eh? Quizás me muerto cuatro veces, por lo tanto, sí ¡Te uy Uy. Uy. Dirk, ¡Por aquí! Dirk, Dirk, ¡Uy! Dirk, Dirk, esto me recuerda. me recuerda. Dirk, uy, uy, uy. La ¡Uy! a ¡Uy! Dirk, Dirk, a tiempo, Dirk, ¡Uy! Ahora sí que... ¡Continuamos! ¡La encontrarás a tiempo, Dirk! ¡Como oh. muerte si sí, he encontrado eh? la espada! Espada, ah, espada, espada. Uy, sé que cuando me muero. La encontrarás a uh. tiempo, Dirk. Me salgo de fuego muchas veces. No tengo las teclas, pero. Hace para bueno. ¡Ah A tiempo, Dirk. A ver, a ver. ¡Buah! ¡Buah! ¡Uy! Bueno, ahora jugar. Podemos... Aquí, ¿no? ¿La encontrarás a tiempo, Dirk? Supongo que sí, ¿no? Pues esta vez no. La encontrarás a tiempo, Dirk. ¿Ves? No dale tanto que me haces equivocar. La encontrarás a tiempo, Dirk. Oye, oye, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Eso ya la máquina del tiempo, porque paro el tiempo cuando estoy haciendo más importante. ¡Ayúdame! Dale tan prisa! Corre de prisa! ¡Uy! ¡Corre, no. Venga. A ver, a ver. Venga. Oh. ¡Ay, ay, ¡Venga! ¡A! ver, ¡A! ver con... ¡Aquí! ¿Siega acá? ¿Siega acá? ¿Siega acá? ¡Venga! ¡Sí, así! ¡Muy bien! No. ¡Venga! así, ¡Venga! muy ¡Venga! Eh, eh, uh, uh, uh, uh, uh. Pues por hoy ya estará. Hemos hecho, hecho hasta aquí. Hemos hecho hasta aquí, ¿no? Para el nímechico y después ya se acaba. Pues ya está, hemos jugado bastante, supongo. Pues así que adiós amigos. Adiós.